¿Hay alguna manera? No sé, a lo mejor un suplemento alimenticio <risa> O alguna forma Algo, magico, algo no. mágico <risa> O por lo menos algo que nos ayude a minorar el daño Son tapabocas, de verdad, porque Creo que es súper es alarmante, ¿no? Este, estamos hablando de un problema de salud donde es, es algo que te está matando en cada inhalación que estás haciendo, ¿no? Eh, hay alguna manera de, de... Digo, obviamente, de lo que tiene que pasar, como ya lo decíamos, ¿no? En el sector público, empresarial, la sociedad, etcétera, etcétera. Pero como individuos nos podemos prevenir o medio ayudar, no sé, con algún, alguna medida, aparte de no hacer ejercicio. ¡Ja, <risa> No, en realidad es, es muy complejo y son poco efectivas las medidas que podemos tomar para prevenir que, que sucedan eso, evidentemente cuidarnos de los cambios de aire, no salir cuando hay contingencia, eh, no sacar a los niños, pero es muy difícil que, que tomando algún suplemento o algo nos ayuda para protegerlos. Ah, pues es tremendo. Eh, pues... Creo que entonces ya, ya queda aquí, ¿no? O sea, queda como muy bien expuesto que esto es un problema bien serio y que no se va a solucionar hasta que de verdad todos tomemos conciencia y pues empecemos a hacer acciones y exigir nosotros mismos como sociedad también que pues esto empiece a cambiar, porque no solamente son nuestros pulmones, son los de nuestros.